¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 20 de julio ya del año 2020, ya para muchos más de 100 días confinados en nuestras casas debido a esta terrible pandemia que nos azota a nivel mundial, que es el coronavirus. Pero 20 de julio también para el fútbol chileno significa una fecha muy especial, muy... Relevante también porque marca un antes y un después en cosas Que dentro de los diversos clubes deportivos se empezaron a fomentar Y no solamente a nivel futbolístico sino que también a nivel social Un 20 de julio del año 1995 a la edad de 26 años eh, En una concentración que estaba teniendo el cuadro de Universidad Católica allá precisamente en el Hotel Colón, para participar en partidos amistosos ante el Saprissa y el Deportivo Comunicaciones de Guatemala, pues, decide acabar con su vida de forma trágica lanzándose del noveno piso del Hotel Colón de San José, Raymond tuper Lion. ¿Por qué es importante la muerte de, del Mumo y de forma trágica? Por lo siguiente... Tuve la fortuna de verlo jugar cuando era pequeño y mi padre me llevaba al estadio y para muchos era uno de los mejores futbolistas que había en ese entonces en el país. Un tipo estudioso, introvertido. Era como un antifutbolista, porque uno tiene la concepción del futbolista que le gusta la talla, pasarla bien, la fiesta, la buena vida, estar con, rodeado de bellas mujeres. El mumo no era así. El mumo era fanático de Silvio Rodríguez, era fanático de la música down, por así decirlo. Le gustaba leer bastante, le gustaba también ir a museos y también cultivarse de culturas de otros países y pensar y decir lo que a él no le parecía. A pesar de pertenecer a la clase alta, él... A los dirigentes de Católica en ese entonces, año 1988, fue uno de los primeros en decir que no votaría por el sí, siendo muy pero muy aplaudido por por sus compañeros que eran mayores y se ganó el respeto de toda una generación. Fue seleccionado nacional. Sub-20 en el Mundial de 1987, donde Chile obtiene el cuarto lugar en esa selección dirigida por Luis Ibarra. Fue seleccionado nacional cuando Mirko Josic fue entrenador de dicha selección, diciendo que la selección comenzaba con Raimundo tuper Y también eh, el MUMO eh, fue siempre titular en los equipos de Católica que fueron dirigidos por Ignacio Prieto, Fernando Carballo, Vicente Cantatore y finalmente Manuel Pellegrini. Eh, marco un antes y un después, porque en ese entonces la depresión era un tema muy tabú, que no se hablaba de forma constante, y tener depresión no significa de que tú veas el mundo de forma negativa, de forma triste, de forma oscura, como todo el mundo cree, porque siento que hasta el día de hoy, a nivel país, hay una falta cultural muy fuerte con respecto a esta terrible enfermedad que es la depresión, que es lo que él padecía en ese entonces, que era la depresión endógena. Tras su muerte mucha gente empezó a decir, chuta, sufro depresión, necesito salir adelante, chuta, necesito atención, necesito ayuda, necesito mejorar. Y eso se empezó a implementar en los futbolistas eh, nacionales, también en la misma sociedad chilena, y esperemos... Que también dentro del mismo fútbol femenino que están haciendo, que se está profesionalizando paulatinamente, el ejemplo de Raimundo Tupper como persona, como futbolista, también se plasme. Porque debo reconocer que hay muchachas que tienen características del mumo que son estudiosas, que son perseverantes, que son humildes, y que a pesar de tener una educación mucho mejor que algunas de las otras muchachas que son parte de su equipo, mantienen una humildad, una calidez humana, y eso, de alguna u otra forma, no se debe perder. En lo personal, yo soy un admirador de Raimundo Tuber, tuve el placer de conocer a gente de su familia, cuando me tocó hacer una tesis, cuando estudié periodismo deportivo, y saber la realidad que ellos han tenido que vivir tras más de 25 años, de haber perdido a un ser querido, eh, es de una... Sapiencia y una madurez Sumamente fuerte Así que como programa, como ataque directo Queremos dedicar este programa No solamente a la memoria de Raimundo Tupper Sino que también a todos aquellos Deportistas Ya sean masculinas y femeninas Que de alguna u otra forma Sufren esta terrible enfermedad Y por miedo No lo quieren decir Pero no se preocupen Tardo o temprano Uno necesita un hombro para llorar Tardo o temprano uno necesita ayuda para poder salir adelante, porque vuelvo a reiterar, ser depresivo no significa que tú vas a irte a negro, ser depresivo no significa que vas a estar llorando todo el tiempo, sino que te cuesta expresar cosas que tú sientes. Ahora sí, retomamos el tema, espero que la pequeña reflexión que acabamos de realizar les haya gustado. Y quiero presentar a nuestras panelistas y nuestra invitada del día de hoy, porque tenemos una invitada de lujo desde Luisiana, Estados Unidos, que nos va a contar sobre su carrera como assistant coach, como portera, también como entrenadora, pero por supuesto tenemos que presentar a parte de las chicas súper poderosas de Ataque Directo y de Tu Zona X partiendo por nuestra capitana, Carla Ravera. Carlita Ravera, ¿cómo estás? Buenas noches, es un placer tenerte acá en los estudios de tu zona X en formato Zoom. Parece que Carlita está con el audio apagado. Ahora sí, Carlita, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan? Ahí sí. sí. Bueno, les decía buenas noches a todas, a nuestros auditores, oyentes, eh, todos los chicos que ya están siguiendo Semana a semana los programas Ataque Directo Y acá contentas por, por estar nuevamente eh, con ustedes Y seguir hablando de lo que más nos apasiona Que es el fútbol, el fútbol femenino Y seguir aportando en su difusión Así que que sea un bonito programa Y también queremos presentar a otra de nuestras chicas superpoderosas Que también es parte ya de la familia de Ataque Directo Fútbol Femenino Daniela, Dani 9 Contreras Dani, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Gonzalo, buenas noches y buenas noches también a la gente que nos está viendo a Carla que es nuestra invitada y a la Carla panelista también eh, Bien, ¿todo bien por acá? Eh, quería sumarme a tus palabras a este homenaje que le estamos haciendo a Raimundo Tupe jugador histórico de Católica y que además como decías tú, partió muy joven a los 26 años y que Tuvo la oportunidad de jugar con otros referentes de, de, del club como Mario Lepe. Así que creo también, y me sumo a tus palabras, para decir que estas cosas que pasan son eh, ejemplos que la gente tiene que tomar para bien. Y por ejemplo, en el, en el lado futbolístico, en el fútbol femenino, también sirve para abrir algunas ventanitas, algunas oportunidades para las niñas que si algún, en algún momento están pasando por algo similar... Eh, anticiparse, hablar, contar las cosas y obviamente eh, lograr que esto no, no vuelva a pasar efectivamente, si tú me preguntas en lo personal Dani, futbolistas que son parecidos a Raimundo Tupper porque Raimundo Tupper es único pero yo siento que siempre hay alguien que se asemeja a ciertas características para mí, en Católica, es el Chapita fue en salida, yo encuentro que tienes muchas similitudes a a la forma de actuar de Reymundo, en lo que es la personalidad, en lo que es la calidad humana, en lo que son los estudios. Y para Carla ravera, si tú me preguntas, en el fútbol femenino, una futbolista que tiene las mismas cualidades, siendo que no tiene depresión, pero tiene esa personalidad de, de informarse, de educarse, de ayudar a la gente, y siendo bien humilde, es Camila Vargas. Es una percepción personal, pero eso es lo que yo más o menos percibo entre el caso de Chapita Fuenzalida en Universidad Católica y Camila Vargas en Unión Calera. No sé si tú, Carla Ravera, piensas similar a lo que estoy comentando en estos momentos. ¿Calita ¿me escuchas? Sí, sí, conozco totalmente. ¿Me escuchas? Sí. Sí, co coincido plenamente en lo que tú comentas con respecto en el, en el ámbito de nuestras ganas permanentes. es una virtud y un valor eh, bastante importante en este proceso de, de, de estar en un equipo de saber eh, cohesionarte, apoyar a tus compañeras eh, es un, un fundamental tener como esos valores y también apoyar al, al resto de las chicas a, a que también vayan comprendiendo que lo importante que es prepararse estudiar y, y cuidarse también, o sea, lo que decía la Dani, o sea, eh, de repente, o lo que decías tú Gonzalo, que a veces las niñas por, por temores, por vergüenza, no, no se comunican, no, no dicen las cosas. Entonces ahí igual uno, de cierto modo, tiene que dar tal vez las herramientas para que la chica pueda confiar y, y si es que en algún momento tienen esta problemática o se sienten con alguna angustia, podamos también ser parte de, de guiar, de guiar y... y y, y, y evitar tal vez situaciones más, más tristes para, para las muchachas. Así que es importante eh, incorporar también los psicólogos deportivos, verdad o los coaches que, que ayuden también a conocerse ¿Quién, quiénes somos nosotros y, y ver si es que tengo esa, esa, ese problema, digámoslo así, o, o tal vez alguna angustia y poder, poder ayudarnos entre todos. Efectivamente, y antes de pasar a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que para nosotros es un lujo tenerla en ataque directo fútbol femenino, por supuesto también le vamos a preguntar su opinión sobre el tema que nos compete también, que es el aniversario número 25 de la trágica muerte de Raimundo Tupper Lion. Queremos presentarla como debe ser, porque ella también comienza su carrera jugando en Universidad Católica como portera. Ella estuvo entrenando, me contaba en la interna, con algunos porteros, como el caso de Christopher Toselli y también Fabián Cerda en aquella época, y posteriormente se va a Estados Unidos en el año 2013 y juega por el cuadro del Hannibal, la Orange University, ella señala que no le gustó esa forma de, de entrenar, se viene al país, se queda un año en Chile, se devuelve a los Estados Unidos, se va a Louisiana State University a jugar como portera, y ahí solamente eh, ya dedicándose a esa actividad también se dedica a ser entrenadora de las porteras durante el año 2017 y a ser assistant coach, para posteriormente ir al Belhaven University entre los años 2018-2020, porque en este año, en mayo, asume el cargo de entrenadora de Louisiana Women's Soccer College de dicha universidad, de dicho estado norteamericano. Carla Tejas, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a Ataque Directo, en un Ataque Directo conmemorativo debido a, al aniversario de la trágica muerte de Raimundo Tuper, que me imagino tú jugando en Universidad Católica, te debieron haber hablado de manera constante sobre él. Sí, oh, mucho gusto, un gusto estar acá, de poder participar con todos ustedes. Sí, eh, creo que la muerte de Raimundo... Hoy fue algo muy trágico para la familia, para el club, pero creo que también dejó mucho, mucho para, para nosotros para poder crecer como, como institución deportiva y como, como fútbol en general en el país. Creo que, como tú lo dijiste muy bien, eh, la depresión es algo que, que no se habla entre los deportistas y, y una vez que Raimundo tomó su vida en sus manos, nosotros pudimos poder hablarlo un poco más abiertamente. Eh, creo que, que entre los hombres es más tabú que entre las mujeres sobre la depresión, pero creo que, que aún así cuando, cuando es más tabú, creo que las mujeres, especialmente en el deporte, no hablamos mucho sobre eso, especialmente cuando están jugando a un nivel a un nivel competitivo como es jugar en primera división en, en, en la selección. Creo que cada uno trata de, de demostrar que somos fuertes, de que nada pasa, que, que podemos sobrellevar todo. Eh, y creo que, que en el lado de las mujeres es, es aún más difícil porque no es pagado como, como quisiéramos que fuera pagado. Entonces tenemos que llevar la universidad, el trabajo y el fútbol y, y ser felices al mismo tiempo. Creo que, que, que es muy difícil y, y creo que, que en este momento, no sé cómo será este punto en Chile, pero creo, cuando yo estaba ahí creo que los recursos no daban. Para poder, para poder complementar la, la salud mental con el deporte de la mano. Espero que eso esté creciendo más, pero, pero cuando yo estaba en Chile no era, no era algo que se pudiera llevar muy bien de la mano y, y es, algo que es una de las primeras cosas que nos deberíamos preocupar en nuestros deportistas. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en ese caso, ¿quiénes te podrían responder con mayor claridad son Daniela y Carla? Daniela que fue futbolista profesional y vivió eso in situ, y Carla, que en estos momentos está trabajando como coordinadora del cuadro de Unión La Calera, de hecho, ella lleva tres años ya dentro del club. Y vuelvo a reiterar, Daniela, tú que viviste la pregénesis del fútbol profesional femenino, ¿sabes más, con más detalle cómo es esa realidad a la cual se refiere Carla Tejas? Sí, bueno, aportar con un, con un dato. Con Carla jugamos en Católica. ¡Ah, oh, buenísimo! De... Sí, Sí, así que tuve el honor de jugar con ella y ver lo que eh, Bueno, eh, cuando yo estuve jugando, no, no es que no se hablaran de estos temas. O sea, como dice Carla, siempre entre las mujeres, no sé, tal vez por esta cosa emocional que tenemos nos contamos más las cosas, hablamos y nos apoyamos, siempre está como ese cariño y, y el compañerismo, pero, pero por ejemplo no, no, no, no hay un apoyo de psicólogo, menos de psiquiatra en el, el fútbol femenino, y yo creo que sí, es un punto importante que se podría ir desarrollando a medida que se vaya profesionalizando el fútbol femenino. Lo, lo mencionaste hace poquito Gonzalo cuando me hiciste la presentación y yo soy bien majadera en, en ese sentido con, con la profesionalización del fútbol femenino chileno porque siento que todavía le falta o sea, no, no podemos hablar de, de un fútbol femenino profesional porque eh, por ejemplo hay clubes que tienen chicas contratadas pero para que sea realmente profesional todas tienen que estar en la misma situación entonces espero que algún día lleguemos a eso y que sea más pronto que tarde. Eh, Calida Ravera, ¿te encuentras por ahí? ¿Te podemos escuchar ahora sí? Estamos esperando ahí que, que Carla se conecte el audio. Carla, ¿no escuchas? ¿Tachos? Sí, ahí te escuchamos. Bueno, ahí eh, Carlita Ravera. Sí ¿Me Ra escuchas? Sí. ¿Sí? Sí, te escuchamos bien. Bueno, estábamos hablando al respecto para que te puedas complementar con nosotros, que con Carla Tejas y ahí con Daniela estaban comentando que ya habían sido compañeras en la Universidad Católica. ¿Cómo es el, el tema de manejar esta parte que es bastante fuerte, que es lo emocional, con la jugadora, siendo que, como bien dice Daniela, aún el fútbol femenino nacional no es profesional? Sí, bueno, es, es bastante complejo, es complejo, eh, pero bueno, ahí nosotros hemos tenido tal vez ahí algunas eh, intervenciones, también estuvimos un tiempo trabajando con psicólogas deportivas, de hecho el segundo año fue positivo, pero también a la misma vez fue negativo, pero no fue por un tema de que no sirviera, sino que hubo situaciones que a lo mejor dentro de nuestro cuerpo técnico no, no pudimos cohesionar bien. Pero fue positivo en el ámbito que, por ejemplo, la profesora tuvo esa capacidad de, de reconocer o entender que cada jugadora también es diferente y es un mundo. Entonces ahí también nosotros podemos observar ciertas situaciones. Pero si tú me preguntas, claro, es, es muy complejo y de, dependería, en este caso estamos sin psicólogo, estamos solamente con coach, eh, como les decía yo también anteriormente. Eh, también depende, claro, como uno conversa con la jugadora, eh, la, la confianza también que, que tengan entre ellas mismas, como decía Daniela, que también entre las chicas se van contando cosas, que uno ahí tratando también ser bastante así como eh, consciente y, y bien eh, paso a paso, como lo podríamos decir, de, de tal vez ver las posibilidades de, de ayudar, pero en ese sentido es, es difícil, es difícil porque no tenemos tampoco un, un área... Que, que, que nos ayuda a manejar esto, lo podemos, lo podemos trabajar por ejemplo que se ha hecho para bajar tensiones o trabajar como bajar ansiedades, el término de, de, de, de, de actividades más recreativas, recreacionales, juegos, etcétera, pero es un, es un área difícil también de, de abordar, hay que ser bastante serios también en ese, en ese sentido. Yo coincido plenamente en lo que dice Carla Ravera en este caso. ¿Y cómo tú lo di diferencias, Carla Tejas, en ese, en ese sentido, ese trabajo, ese aspecto, no solamente lo psicológico, sino que también lo profesional, ya que tú has estado en las ligas universitarias de Norteamérica, en desmedro del fútbol femenino nacional, que tú también viviste esa época cuando jugaste en Universidad Católica? Sí, oye, oh, creo que la, la mayor diferencia es al final del día son los recursos creo que porque acá en, acá la cantidad de jugadores que juegan fútbol, la mayor cantidad son jugadoras universitarias si lo comparamos a nivel profesional acá tenemos más jugadoras que juegan en la universidad que juegan a nivel universitario entonces acá lo, lo, que, lo que nos da plata a, los, a las jugadoras terminan siendo las universidades, por ejemplo acá mi universidad tiene un programa que que si una jugadora se siente con depresión, con ansiedad, con cualquier cosa, va a la psicóloga de la universidad. Y no es un programa completamente aparte del, del programa de fútbol, porque es un programa que está abierto a cualquier estudiante de la universidad. Entonces, al final del día, viene, viene complementando nuestro programa como, como fútbol, pero también es, un, es una oportunidad que tiene cualquier persona de la universidad. Entonces, porque nuestro sistema es tan diferente al sistema chileno, tenemos más recursos que, que, lo, que, el, sistema, que el sistema chileno que el, eh, a nivel futbolístico. Son distintas las realidades. Son muy distintas, Son sí. Muy distintas. Y, y, Carla, tú eh, nos comentaba, Gonzalo, en, tu, en la presentación que en el 2013 te fuiste a Estados Unidos. Sí. Y, y me imagino que obviamente el cambio fue súper drástico, o sea, de ir en, de pasar de un fútbol en formación o en vías <ríe> para llegar al profesionalismo, porque todavía no, no se logra, y llegaste allá a un fútbol totalmente consolidado, una, Estados Unidos sí. una de las potencias a nivel de fútbol femenino. Eh, ¿Por qué tomaste esa decisión de irte? ¿Fuiste a, a, a probar suerte? ¿Fuiste porque...? ¿Tenías algo pensado ya y decidido? ¿Cómo, cómo, de, cómo te esa decisión? Bueno, terminé de jugar por la selección porque ya me quedé la, la clavícula, ya no, no podía seguir jugando, tampoco creía que mi nivel futbolístico iba a estar al nivel de la selección. Yo creo que uno también tiene que ser realista con, la, con el nivel que uno tiene y el, el nivel al que uno quiere jugar. A un punto de mi vida dije, estoy, estoy demasiado lesionado no voy a poder jugar al nivel de la selección. Y también quiero, quiero poder tener, mi, quiero poder tener un, un título. Entonces entre la universidad y jugar en la selección y jugar por Católica no, no iba de la mano. Y te, tú, tú lo sabes completamente, es muy difícil poder ir a la universidad y jugar por tu club y poder trabajar. Y entonces decidí, eh, decidí no jugar más fútbol en el 2012 y, y me fui a estudiar a la UDB. Y lo odié, odié no poder jugar fútbol. Entonces le dije a mi mamá, me quiero, quiero jugar fútbol y, quiero ir a, y me quiero a ir a Estados Unidos. Entonces una agencia me, me, me contactó, me dijeron nosotros te podemos llevar y me fui a Estados Unidos sin inglés. <ríe> Todos me dijeron, vas a volver en seis meses porque no saben ni siquiera preguntar cómo era el paño. <ríe> Oye, antes de, continuar con la, antes de continuar las preguntas tenemos posteos, nos escribe acá eh, Benjamín. Acá tenemos el proteo. Benjamín Fernández dice la mejor. Camila Vargas, la capitana de Unión La Calera, nos manda saludos a todos. Acá nuestro estadístico. Yo encuentro que uno de los tipos que más sabe de fútbol femenino en Chile que es Francisco Galleguillos. Dice lo siguiente. Carla Tejas, mundialista sub-17, ex-universidad católica, una de las buenas porteras que tuvo el campeonato femenino nacional. Ojalá vuelvas a jugar. Nunca es tarde. Eh, también no, nos escribe María Ponce que manda saludos. Benjamín Fernández dice nuevamente, se fue conmigo. Y Ma <risa> María Ponce dice, aguante el fútbol femenino. Así que esos son los posteos de nuestros auditores a través del Facebook Live de Tu Zona X, www.facebook.com. Eh, me fui con beso eh, a Estados Unidos. <risa> me fui con a Estados Unidos. Tomamos el mismo avión, él se fue a jugar por el equipo hombre y yo por el equipo mujer Tomamos el mismo avión a Estados Unidos y llegamos, y llegamos a Atlanta y teníamos que cambiarnos de estación Y ninguno de los dos sabía hablar inglés Entonces nos perdimos en el aeropuerto, apenas, lo hicimos, apenas llegamos al avión Pero um, nada, cuando llegué a Estados Unidos fue un cambio drástico Porque todo era alrededor del equipo de fútbol Mis horarios de, de clase eran arro, alrededor de mis horarios de entrenamiento viajábamos los miércoles y llegábamos de vuelta los sábados, y tenías que tener todo listo para tus clases, tus pruebas, tus tareas, para el lunes. Entonces cuando llegué, bueno, primero que nada yo hice exámenes libres porque estaba en la selección, entonces no tenía idea cómo, cómo, cómo ir a la universidad, gracias a Dios pude ir a la ude y, y como aprender un poco más de cómo era el estilo universitario, pero llegar a Estados Unidos creo que creo que me cambió, me cambió el estilo de ver el, el ver el fútbol, porque entrenábamos a las 6 de la mañana, teníamos clases, después teníamos entrenamiento a las 4 de la tarde, y después teníamos que ir a la biblioteca a estudiar, y después de nuevo lo mismo. Entonces el, el ritmo, el ritmo de fútbol es solo tres meses, solo tres meses jugamos fútbol en el año, competitivo, y después puedes tomar tus clases, entrenar una vez al día y todo es más normal, pero pero fue muy distinto el nivel y la intensidad con la, que, con la que se juega. Creo que en Estados Unidos el fútbol no es tan técnico, es más, es más físico. Y en Chile jugamos pasando la pelota, en Chile no corremos. Entonces llegué, llegué acá y pero hasta la aquí no teníamos que correr. Claro. Hay una de las diferencias no. que ahí comentabas tú, pues, Carla, que, que ahí bueno, está el desarrollo que se lleva, lo, la planificación para que en este caso en Estados Unidos esté donde estás, eso es, es fundamental, lo físico correr, aparte tú, claro, tú en el puesto de, de portera, aún así desarrollar más tus características de velocidad explosiva, de fuerza de desplazamiento eh, interesante, interesante eh, conocer, que a lo mejor uno puede pensar, ah, pero está así ya jugando, estudiando tranquilo, pero ahí tú nos comentas que era un, una tarea bastante ardua y solamente tres meses de, de, de competir a full. Y dentro de, esa, de, esa, de esos tres meses, sí. bueno, es, ¿solamente una liga jugaba no había, tal vez, dos, dos competiciones en, en ese tiempo? Sí, acá se juega por zona. Entonces cada zona, el, el ganador de cada zona, el campeón de cada zona va a los nacionales. Pero, por ejemplo, son 10 partidos por zona y tú puedes jugar en cada temporada puedes jugar hasta 20 partidos entonces los 10 partidos antes de que tu temporada empiece, puedes jugar con equipos de otras zonas, que son como amistosos entre comillas pero entre comillas, porque esos, esos puntos también valen entonces estás jugando dos partidos a la semana estás entrenando todos los días dos partidos a la semana y uno de esos partidos tienes que viajar, por ejemplo en, cuando estaba eh, de assistant coach en Bellhaven teníamos que viajar 6 horas Seis horas, nos quedamos ahí de miércoles a sábado porque teníamos cuatro partidos. Después volvíamos el sábado de la madrugada, el domingo lo tenía libre y el lunes de vuelta de vuelta al, al ritmo que teníamos. Sí, sí, es bien exigente. Ya, ya sí, con que haya dicho que son dos partidos <risa> en la semana, <risa> casi la, totalmente porque acá siempre se ha jugado uno. No es como que tenga un partido el miércoles y el otro el domingo, es un partido el jueves y uno el sábado. Entonces, no, el viernes sea... como... <ríe> <Mantecamos> <ríe> Apenas. <ríe> <ríe> <ríe> Full descanso. <ríe> no, claro, aquí el nivel de exigencia ya es potentísimo en desmedro acá en Chile, y a pesar de que es liga universitaria, para que de luego las muchachas ya pasen al nivel profesional, y por algo Estados Unidos ha tenido los logros que ha tenido, ya sea en categorías mayores y en las ramas menores. Carla. Así es, y creo que una de las la mayores diferencias claro. entre el fútbol profesional estadounidense y el, el fútbol profesional chileno, si lo queremos llamar de esa forma, o el fútbol profesional en, en Sudamérica, en general es que acá el fútbol femenino, las jugadoras que van a jugar profesional del fútbol femenino salen de las universidades. Entonces acá hay un se llama, un, se llama draft, que al final de la temporada los equipos profesionales pueden seleccionar cualquier jugadora de la liga universitaria y se pelean las jugadoras tienen que, sí, tienen sí, que no. elegir y, y tienen un ranking en el cual las jugadoras tienen un ranking y lo, los clubes están peleando por supuesto las jugadoras con mayor ranking y estas jugadoras terminan jugando a nivel profesional excelente o sea esas son las que podemos ver ahora en, en la cómo se llama la liga National Women's Soccer League uh -huh. creo que sí esas son por ejemplo son en, las, en, el las en el equipo hay, en el equipo mujer mujeres hay solo una que no jugó la universidad. En el equipo de, nacional de Estados Unidos hay solo una que no jugó la universidad. Wow. Entonces me está diciendo que de 30 jugadoras, una de ellas no tiene el título universitario. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Qué potente! Wow. Que, wow. que, hasta, hasta, que que... hasta en esas cosas son, son distintos a nosotros, pero retomando el tema del ambiente universitario, ¿Cómo tú describirías tu experiencia ya en el plano futbolístico? Porque después ya vamos a entrar con más detalle en el plano técnico. ¿Cómo tú uh -huh. te definías como portera? Y además, tú eres hija de Carlos Tejas, que fue mundialista de Francia 1998, un gran portero de Coquimbo Unido, que acá en Chile es más bien recordado por la tremenda patada que le pegó a Ivo Iguazay en el 97. No sé si te contaron esa anécdota. No, sí. La primera vez que vi a Iguazay cara a cara le dije, perdón, no conozco a mi papá, pero verdad. ¿En serio? Sí, lo vi en el gimnasio, pero yo creo que, que eh, como jugadora yo me encuentro una jugadora que me gustaba jugar mucho con mis pies, me gustaba jugar mucho fuera del área y creo que eso una fue una de las cosas que más le gustó a mi entrenador, porque no era una de las cosas que él estaba acostumbrado a ver en las jugadoras de Estados Unidos, eh, ver alqueras que pudieran jugar con sus pies, poder jugar largo, eh, y creo que esas fueron las cosas que, que me ayudó a, a quedarme acá. Porque las becas acá son de año a año. Si al otro año el, el entrenador no te gusta, busca a otra universidad o de vuelta a tu país. Claro. Carla, ¿y de qué manera te influenció tu papá? Que tu papá es arquero, entonces no sé si empezaste a, a, a jugar de arquera como inspirada en él, fue por decisión propia. No. Eh, con, con Carlos creo que yo, uno tiene que tener el respeto a todas las personas con Carlos no tengo ninguna, ninguna relación pero, pero yo creo que al final acabo de quedar la sangre no es no, no mucho que voy a decir o sea, terminé siendo el quiero igual que él creo que, creo que hay algunas cosas que, en las que nos parecemos los, los dos hemos sido muy duros de cabeza, por lo que me han contado los entrenadores que hemos tenido en común pero, pero sobre todo creo que fue mi mamá la que, la que me ayudó a llegar a donde estoy ahora. Creo que ella fue la que, la que me cuando yo no quería ir a entrenamiento era la que me hacía ir a entrenamiento. La que estaba ahí cuando, cuando yo no quería seguir era la que me decía, dale nomás, dale, va, todo va a estar bien. Entonces creo que al fin y al cabo uno no puede, no puede negar la sangre. Eh, la sangre tira como dicen en Chile. Y nada, yo creo que, que uno... Uno tiene que aceptar por, por, uno, por donde uno viene y creo que Carlos, al fin y al cabo, me terminó influenciando, queriéndolo o no, eh, siendo el que y, y si él lo hizo, muchas gracias, pero, pero al fin y al cabo creo que creo que la, la que me ayudó a estar donde estoy ahora de mí Perfecto. Antes de darle el paso a las muchachas para seguir conociendo tu carrera Carlitas Texas, tenemos más posteos en las redes sociales. Nos escribe acá Sergio Alejandro Garrido, eh, preparador de arqueros de Palestino. Dice saludos Carla, un gran abrazo y excelente portera. Y también nos escribe Erwin Landsberger. Dice hola Carla Texas, gusto de verte en vivo. Así que esos son los saludos que siguen llegando acá a las redes de Tu Zona X. Carlita Raver, ¿alguna pregunta que tenga para su tocaya en estos momentos? <risa> Sí, la toca Bueno, una de las consultas que te quería bueno, realizar es cómo, cómo fue también este proceso o esta, esta parte como assistant coach en este, en este ámbito. Tú también estás tam ahora eh, eh, trabajando como, como ayudante técnica o entrenadora de porteras. ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia? La experiencia creo que, que fue increíble. Creo que la experiencia que tuve como... Como asistente me ayudó a ser ahora entrenadora de todo, el como head coach. Ahora creo que, que ser assistant coach me ayudó a entender qué significa ser head coach. Y creo que una de las mayores diferencias entre, entre ser entrenador en Chile y ser entrenador en Estados Unidos son masivas. Porque acá no, no solo nos preocupamos entre planificar entrenamiento y esperar que las niñas estén contentas. Acá tenemos que planificar tenemos que planificar el budget, tenemos que planificar la cantidad de dinero que vamos a tener para el año, cómo lo vamos a gastar, buscar jugadoras, eh, recortar fondos para la universidad por eh, inversionistas. Entonces, cuando, cuando me convertí en el assistant coach, me di cuenta que, que no era solo enseñar cómo patear una pelota. <risa> eh, y creo que eso fue una de las cosas que más me gustó, porque sí. mi, mi carrera, el, la carrera que tengo es eh, es el negocio, eh, entonces poder compatibilizar las dos cosas y tengo un máster también en negocio, entonces poder compatibilizar dos cosas eh, es increíble, porque uno, me encantan los negocios dos, el fútbol es lo que más me gusta ¿eh? entonces creo que es un, es un mix increíble, sí. pero fue fue es, trabajamos como 76, 76 horas a la semana más o menos Bastante, Bastante experiencia. y es bien completa bien completa Sí, no, si no empecé a la semana entre viajar, entre entrenamiento, hora en la oficina, eh, es harto, es harto, pero como, como dice mi mamá, si uno trabaja en lo que a uno no le gusta, al final uno no siente que está trabajando tanto. Entonces, ya ahora pasan trabajo. volando a veces. <ríe> <¿Con> <ríe> sí, además por trabajo. No trabajo. Más, trabajo. <ríe> más o menos. <ríe> Buenísimo. Oye, siguen más posteados acá, nos escribe Camila Vargas, dice Grande Carla, tremendo testimonio, escribe acá nuevamente Francisco Galliguillos. Increíble que la educación vaya de la mano con el deporte en Estados Unidos Por algo son lo que son, coincido plenamente acá con nuestro amigo Y Gisela Godoy Portilla, ella ha llegado donde está por su perseverancia, constancia y amor al fútbol Que aquí por lo que percibo, por lo que percibo y me siento halagado Estoy con tres muchachas que aman el fútbol y se la han jugado de distintas formas Y cada una ha puesto su granito de arena. Una como coordinadora, la otra como futbolista periodista Y la otra como amante de los negocios, portera y también assistant coach y entrenadora de universidad O sea, hay historias y podemos seguir contando esto y mucho más Una apasionada estamos acá Apasionada y sí, un apasionado que se enamoró del fútbol yo hacerte otra consulta, Carlita. Con respecto, uh -huh. bueno, tú estuviste, jugaste en Católica, ¿verdad? ¿Tuviste esa experiencia? En 2013, si no me equivoco, ¿estuviste ahí? ¿En Católica? Ajá. En Católica estuve desde los 12 años hasta, los, hasta el 2012. Ya, súper. En, en ese, en ese, bueno, en ese contexto prácticamente te desarrollaste ahí todo en el tema. Eh, de iniciación deportiva hasta lo competitivo. Pero mi consulta uh -huh. va lo siguiente: dentro de todos los años, bueno, agarraste toda esa experiencia, pero ¿cómo tú podrías ver desde afuera o cómo tú has visto la evolución que ha llevado el fútbol chileno desde que tú estuviste los 12 años en Católica, esa experiencia, y hasta ahora el 2020? ¿Cómo tú puedes verlo desde allá y analizar en términos la mejoría que puede haber existido, el estancamiento, etcétera? ¿Cómo tú, tú lo ves desde allá? Creo que, creo que si lo vemos como a un nivel social y a un nivel país, creo que con los recursos que tenemos, creo que el fútbol femenino está yendo en la, en la dirección correcta. Pero creo que, también, creo que también Chile, como a nivel organiz, organización nacional o como a nivel país, creo que se, se han saltado etapas. Y, y, pero lo, eso lo digo no porque creo que lo estén haciendo diferente, creo que el fútbol profesional es algo que todas tenemos que que aportar y creo que, que es algo que se tiene que realizar, pero creo que no hemos saltado etapas, como lo dije anteriormente creo que una de las mayores etapas que nos saltamos como país fue el, el fútbol escolar creo que es algo, sé que existe pero creo que es algo que, que Chile se saltó desde el nivel de club a nivel profesional y no miraron al nivel escolar y, ¿por qué digo esto? es porque solo tenemos una cantidad de clubes limitados en el país pero la cantidad de colegios que tenemos es eh, eh, todos los colegios que hay en Chile, es un millón de colegios. Entonces sí. cuando, cuando miramos a nivel a nivel futbolístico decimos bueno queremos tener fútbol profesional. Yo lo entiendo, créanme lo entiendo desde el desde mi corazón porque yo quería ser futbolista profesional también a algún a algún momento de mi vida. Pero saltando en el nivel escolar, lo que pasa es que solo hay una cantidad privilegiada de jugadores que pueden jugar a nivel a nivel eh, a nivel de clubes porque son los niveles de que puede jugar a ese nivel, ¿verdad? El nivel que puede jugar a sub-17, nivel creo que ahora tiene sub-15, sub-13, no sé cuál tienen ahora, pero, pero hay una, canti, una cantidad limitada de cupos sí, sí, sí. que tienen por, por equipo, ¿verdad? Entonces, si, si tuviéramos un nivel más grande a nivel colegio, el fútbol chileno en general sería mejor, porque haría una cantidad más grande de jugadores por el, en la que podemos ver y después esos jugadores podrían terminar a un nivel a un nivel nacional. Claro, como que se está partiendo al revés. Se está partiendo claro. al revés, y, y, y no quiero creo, no creo que lo tomen a mal para nada, pero creo que, creo que cuando enfatizamos en el nivel profesional, que se tiene que ser profesional, no entiendo, creo que se tiene que, al 100% se tiene que ser profesional, pero nos estamos saltando la etapa que es el nivel colegio, y si no estamos formando claro. jugadoras, si no estamos formando la cantidad de jugadoras, ¿de qué sirve tener este nivel profesional si vamos a terminar trayendo jugadoras del, del extranjero para poder, para poder competir una vez que llegamos, por ejemplo, a la Copa Libertadores? Vamos a, vamos a necesitar esos, esos jugadores del extranjero para poder competir a nivel internacional una vez que llegamos al nivel de clubes internacionales. Eso es lo que pasa acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos la cantidad de jugadoras internacionales en los clubes es mínima. ¿Por qué? Porque... Antes de llegar a profesional, el nivel de jugadores que tienen antes de eso es gigante. Tienen a nivel de clubes, a nivel de colegio a nivel universitario. Entonces creo que en Chile en este momento se está sentando un paso gigante que es a nivel de colegio. Oye, Carla, Chile. y en el apoyo gubernamental, ¿cómo es eso? Sí. ¿Cómo ha sido el, el tema a trabajar por parte de las autoridades para con el fútbol femenino norteamericano? Acá, el, acá funciona al revés como funciona en Chile. Acá, si las niñas quieren jugar en los clubes, tienen que pagar, y pagan alrededor de un millón ochocientos para poder jugar a nivel de clubes. Entonces, acá en Estados Unidos, el nivel de clubes es un nivel, entre comillas, privilegiado. Entonces, acá, si las niñas quieren jugar fútbol, juegan por los colegios. Entonces, una vez que juegan los colegios, no, yo, por ejemplo, como entrenadora, yo voy a ver a todos los colegios, o todos los colegios en mi zona y saco jugadores de los colegios para la universidad. muchas de esas jugadoras no pueden pagar a nivel de clubes obviamente las jugadoras que están jugando a nivel de clubes tienen un mejor una mejor calidad porque están entrenando todos los días juegan tres partidos a la semana entonces obvio que el nivel de ellas va a ser un poco mejor pero al final y como una está como como que la, la cancha está plana para todos todos pueden jugar porque jugar a nivel de colegio es gratis entonces, si ellos quieren subir al nivel de jugar en clubes, tienen que pagar. Y ahí está la mayor diferencia. Acá lo hacen al revés como lo hacen en Chile. Muchachas, tenemos una pregunta acá en nuestro Facebook Live Streaming de parte de nuestro amigo Francisco de para Carla Teja. Dice, eh, quería saber algo sobre Verónica Saez, portera americana chilena que vive precisamente en Estados Unidos, que fue la portera titular del Mundial Sub-17, donde Carla compartió ese puesto, y también con María Laura Troncoso, las tres, unas ha ¿Has sabido algo de tus compañeras? ¿Has tenido contacto en ese sentido? Hablé con Verónica un par de años atrás, me preguntó un par de cosas de la universidad, pero creo que ya no, ya no está jugando, por lo que supe. Creo que, creo que ya dejó de jugar, eh, creo que Laura se graduó de la Universidad Católica, si no, me, si no me equivoco, pero creo que tampoco está jugando en este momento. No estoy segura, pero creo que. Eh, yo quería, quería decir que comparto mucho la opinión de Carla sobre la formación de la jugadora y siento que igual es súper lógico. O sea, si por ejemplo acá se potenciara más el nivel escolar, además tendríamos mucha eh, variedad de jugadoras para elegir, y, y, y pasaría lo que ocurre en Estados Unidos, que en el fondo, mientras más tenéis desde más chiquitita, eh, tienes más donde elegir. Y, y claro, se vuelve más competitivo y no tiene la necesidad de traer gente tanta gente de afuera así que, sí, qué bueno bien, que, que, que nos está dando también esta mirada como más internacional, porque es que alguien nos está escuchando también que puede hacer sentido no sé, todo aporta con un granito de arena y, y creo que acá el fútbol, al fútbol femenino todavía le falta mucho por trabajar y, y nunca es tarde, así que se pueden no, hacer... No, sí, no. Claro, hay entre, por ejemplo, lo que, perdón, lo que comentaba de, del, del ámbito escolar, claro, la formación es, es lo primordial, si es que queremos sacar adelante, en este caso, lo competitivo, si lo pensamos así, de, desde un inicio hasta un final. Pero bueno, acá en Chile existe el fútbol femenino, en, bueno, escolar hay, hay competiciones, hay por ejemplo campeonatos de futsal, pero el tema es, claro, no, quizás no en todos los colegios y aparte tampoco en el ámbito de los clubes o en el ámbito de selección, no existe ese veedor que tampoco haga ese tema de que vaya a ver, que vaya a buscar, es más bien interno el proceso. No sé si me, me entienden bien lo que quiero comentar. O sea, por ejemplo, el PF tanto o el y... de tanto recomienda a tal jugadora y ahí recién a lo mejor pueden verla, la invitan a entrenamiento, pero no, finalmente, claro, hasta este universo <risa> está esta posibilidad de, de captar mayores jugadoras, pero desde de ese ordenamiento del trabajo no está tan claro o no se ve tan claro siento que también esa es, un, es una debilidad pero acá yo creo que la, una de las mayores diferencias porque acá tenemos universidades que por, por ejemplo mi trabajo yo mi, mi, mi jefe me dice el mínimo de horas que tienes que tener son 25 ¿Me escucharon es, ese es el mínimo que tenemos que tener ¿verdad? entonces yo tengo la necesidad de ir a buscar jugadoras es por eso que tenemos el entrenador que va a ver a los colegios, por eso tenemos el entrenador que va a ver a los clubes porque tenemos la necesidad para mantener nuestro trabajo de poder, de tener que ir a ver esas jugadoras. entonces yo creo que acá también el, el, la otra parte que que yo, por ejemplo, dice que, por ejemplo, cuando yo estaba allá, la universidad Andrés Bello era una de las que más daba becas para la, para las jugadoras, para poder Eso es verdad. Jugar, pues. Entonces, bueno, ¿cuántas universidades tenemos así que van a dar becas? 10 ¿Eh? ¿Menos de 10 Contadas, con los dos de la mano. Y entonces, yo creo que, lo ahora ahora que los colegios es Y es lo mismo que acá, los colegios. Acá tenemos un millón de universidades, entonces nos tenemos que pelear las buenas jugadoras. Entonces... Si yo quiero tener mi equipo que sea mejor que el del resto, tengo que ir a cada partido, que tengo que ir a hablar con cada jugadora para que venga a la universidad. Pero también la uni la, las jugadoras que, por ejemplo, las que son de menos recursos, tienen que jugar bien para poder ir a la universidad y tener esa beca. Entonces está el en incentivo por las dos partes. Una que es la parte de la jugadora que necesita ese dinero para poder ir a la universidad. Y por la otra tenemos el, jugador, el entrenador que necesita a la jugadora para poder tener para poder asegurar su trabajo. Entonces, y me imagino también la exigencia que tú... académica que debe tener la jugadora, porque allá son muy exigentes en lo Exacto. que es rendimiento escolar. Exacto, acá te piden notas para poder jugar. Si tienes menos de, si lo comparamos a una tabla a una tabla chilena, si tienes menos de un, quiero decir un 4.7, si tienes menos de un 4.7 no puedes jugar. Pero creo que es un es un 4.5. Si tienes menos de 4.5 general, no puedes jugar. Porque acá en Chile suele pasar que el que es como más porro por así decirlo es bueno para la pelota y es súper ah, poco común alguien mateo que salga bueno para la pelota. No, acá por ejemplo mismo, acá cha, la... el chapita en pues salida fue puntaje nacional en la prueba de actitud académica. No, un dato, no, un dato acá acá que les ya quería compartir. Ahí es lo mismo, igual. Pero obviamente, pero obviamente un... la exigencia por parte de ustedes en ese caso y la rigurosidad es mucho más fuerte. Sí, o sea, imagínate eh, eso, la, eso, eso, a, eso. a la selección masculina, <risa> la que tenemos nosotros <risa> imagínate. Yo creo claro. que nos, para, probablemente ninguno ha pasado por la exigencia. Bueno, chapita, José. No, <risa> claro, chapita... Claro que sí, y lo creo que también te quería comentar es lo siguiente, ¿qué te ha parecido esa lucha que han hecho las futbolistas norteamericanas, tú que lo has visto ahí in situ, por parte de Megan Rapinoe, también lo que ha hecho Alex Morgan en sus redes sociales, de, de luchar por igualdades y derechos de salarios y también de profesionalismo en desmedro de los hombres, siendo que las mujeres han tenido mayores logros que los varones en el fútbol soccer, como le dicen ustedes allá. ¡Ja, <risa> Creo que lo que ella han hecho es algo increíble y creo que acá la mayor diferencia entre Chile y Estados Unidos es que acá el fútbol como fútbol es más grande que el fútbol masculino. Acá el fútbol femenino es mucho más grande que el fútbol uh, masculino porque acá los hombres juegan fútbol como, como fútbol americano. Entonces creo que estirado eh, las mechas no puede no pedir lo mismo siendo que las mujeres tienen una mayor atracción que el, que el, que el equipo de hombres. Creo que cuando, cuando hay fundamento detrás, creo que pedir cosas como las que están pidiendo ellas no, es algo que todos deberíamos decir si están completamente en, completo de acuerdo. Yes. Eh, Carla, sabes que estaba viendo la, las imágenes que van pasando por el programa y creo que faltó una emblemática. ¿Cuál? ¿Usted? No, chica, sí, ¿la sabe de la que estoy hablando. <risa> <risa> Carla conoció a Alex Morgan. Tiene sí, fotos con Alex Morgan? Sí, por favor. Lo eso es culpa mía, es culpa mía. Lo que pasa es que Carla me mandó un par de fotos y también yo estuve buscando en su Instagram y yo traté de buscar más que nada el lado... De su carrera como futbolista universitario y también como entrenadora. Pero no, no me fijé en ese detalle y es muy importante lo que tú comentas, Dani. Sí, tengo una foto con Alex Morgan. Grabamos un comercial juntos. Sí. <risa> Buenísimo. Buenísimo. Oye, y retomando... Oye, retomando, eh, Carlita Tejas, retomando ya el lado técnico. ¿Cómo fue tu debut como assistant coach y también como entrenadora de porteras en el Louisiana State University? Porque después también fuiste assistant coach en Belhaven University para pasar ahora al Louisiana Women's Soccer College. Porque me imagino que son etapas diferentes y también de fuertes enseñanzas para ti. Creo que mi primer año fue... Traumático, por decirlo en pocas palabras. <risa> eh, fue increíble porque ganamos, ganamos un campeonato, ganamos un campeonato, mi primer año como assistant coach, y creo que eso nunca se me va a olvidar. Fue traumático porque mi entrenador era como, como bielsa, si se puede decir entre otras palabras. Era riguroso, que, que cono no podía estar tres centímetros de donde él lo quería, sino no que me iba a estar gritando. Eh, uno no podía no, acá no está la hora chilena que te dicen a las 8 y uno llega a las ocho y cuarto no existe eso entonces poder acostumbrarme a, a, al, lado, al lado americano eh, fue, fue fuerte pero fue increíble mi primer año mi primer año como así cinco 8 fue increíble después mi segundo año en Belhaven llegué a la universidad la universidad era malísima eh, cuando llegué ahí no había ganado más de cinco partidos los últimos seis años Llegué ahí, el primer, primer año ganamos dos partidos. <risa> y una de las cosas que le dije a mi entrenador le dije, mira, tenemos que cambiar la cultura del equipo. Y fue lo que hicimos, cambiamos la cultura del equipo y el segundo año terminamos ganando 10 partidos, que es el máximo que uno puede ganar en la temporada. Terminamos yendo a los playoffs por primera vez en la historia de la universidad. Y, y creo que parte de eso eh, me enseñó, me enseñó demasiado, creo que eso es una de las cosas que más me, me preparó para, para poder ahora ser DT de, de, de esta universidad Excelente eh, Te fue súper bien en ese, en ese equipo, el Belhaven University Sí, me fue eh, bien, gracias a Dios Sí, Carla, ¿y cómo fue esa experiencia de pasar de jugadora? Porque estuviste en, en Hannibal, estuviste como jugadora y, uh -huh. y luego ya estabas de assistant coach y además te fue súper bien, o sea, en el fondo fue como tu, tu prueba de fuego para eh, dar el paso a lo que ahora estás. Fue, fue difícil no? porque, fue muy difícil porque tenía, la, todo mi equipo era, antes, el año anterior eran mis compañeras de equipo. Y ahora yo era su entrenadora, entonces tener ese cambio, <ríe> donde ahora yo les tenía que decir qué hacer y cuando se hacían algo mal yo les tenía que ir a retar fue terrible pero pero tuve la suerte de tener un entrenador que me guió que me guió y me enseñó cómo, cómo hacer ese cambio y no, no lo voy a negar fue muy difícil fue muy difícil el cambio pero, pero tuve la suerte de poder, poder tener a alguien que me, que me guiara y me enseñara cómo, cómo ser entrenadora y, y guiarme a ser más profesional porque yo creo que en mis primeros dos meses fui la persona más poco profesional que que podré pensar pero, pero él me enseñó y creo que esa es una de las cosas que tuve la suerte de poder crecer. poder crecer con una persona que me enseñara. ¿Tuviste más compañeras latinas? Sí, me fui, a Chile con, me fui a Chile con dos chilenas. Me fui a Chile con la madre Razzurri y con la Cami Cofré. Y, y tuve otra, otra jugadora, otra compañera que era de Colombia. Y tenía compañeras que eran de Bélgica. Tuve otra compañera que era de Dinamarca, compañeras del Caribe, entonces era un, un equipo bastante internacional. Oye, cambiando radicalmente de tema, en la interna acá, en el Instagram de Taki Directo, arroba Ataki Directo Radio, me mandan por interna la foto tuya con Alex Morgan. Y queríamos retomar ese tema para que nos comentes con más detalle. De repente la encontré notable, la estoy viendo acá en el Instagram. Está buenísima. O sea, una, de, una referente de nuestro fútbol que estuvo en un Mundial Sub-17, también ahora entrenadora de un cuadro universitario con una de las mejores del fútbol femenino a nivel mundial. Qué tremenda experiencia, muchachas. Qué tremenda experiencia. ¿Y, y cómo, ¿Qué comercial era y, y, y cómo te eligieron a ti o cómo surgió la oportunidad? Bueno. De, de que estuvieras ahí fue muy estúpido estaba, estaba en Santiago y una de mis amigas me dice hey, está buscando una arquera, manda tu foto y yo, ¿qué clase de foto? <risas> mandé una foto jugando y era un comercial por una rueda una marca de ruedas de acá de Estados Unidos y más chistoso es que grabamos el comercial y estábamos calentando con Alex Morgan y estaba como pateando y estaba en el arco y pateaba demasiado fuerte, te jure, demasiado fuerte, y yo quería, para, para intentar que estaba bien, pero en verdad dolía. <risa> <risa> y yo lo único que pedía es que nadie viera el comercial, lo único que pedía es que nadie viera el comercial. Entonces llegué a Estados Unidos, y eso fue el 2012, como a finales de año el 2012. Llegué a Estados Unidos en el 2013, al 2014, no, me acuerdo. no, fue el 2013, tenía del 2013 y el 2014 y llegué a Estados Unidos. Y acá cuando juegan la final de fútbol americano, todo el mundo lo ve y ponen este comercial en la mitad del tiempo del, de la final de fútbol americano. Todo mi equipo lo vio, yo me moría de vergüenza porque todos me preguntaban, ¿tú en el suelo? El mundo? Y yo, <risa> <risa> y yo, sí soy yo. <risa> Pero qué bonita experiencia, pudiste no, conversar con ella, no sé, conocerla un poco más. Ay, sí, ya, era, era, muy, muy era muy humilde, siempre con una sonrisa y ella viajó esa llegó esa mañana y se fue esa noche y muy profesional ahí disponible para lo que el director quisiera hacer en verdad fue una experiencia increíble era muy muy muy humilde nunca nunca tuvo esa como yo soy famosa y necesito todo lo que quiero nunca se sentó en el pasto con nosotros conversó y como, como cualquier otra jugadora. Qué bueno saber eso. Qué, qué buena experiencia también. En el fondo sí, sabes no, que, no. que, que a pesar de toda la fama que tienen, son son humildes y súper aterrizadas. Sí, no, increíble. Qué bien. Oye, ¿qué tal? Eh, ya, última pregunta no. eh, Quería saber a nivel internacional o También puede ser en, A nivel de Estados Unidos o sea, Yo estoy pensando así Porque es que mi, mi candidata es de Estados Unidos Por eso eh, <risa> ¿Cuál es tu ¿Cuál es la, la, la arquera Que más destaca para ti a nivel internacional? Buena pregunta buena pregunta. la más no es porque soy chilena, pero creo que Cristian Endre es para mí el arquero que más pica. Sí, sí, por, por, por el simple hecho de, de nuestra realidad como fútbol. Mm. Por el simple hecho de nuestra realidad como fútbol, el nivel que ella está en este momento, es destacable. Creo que, que, si bien si miramos a su carrera, ella no empezó como arquero, empezó como arquero a una edad de creo que los 15, se si me quedó los 16. Sí, eh, y carrera, igual, ¿no? De y poder llegar, llegar al nivel que ella vino estuviera a estudiar en Estados Unidos, se transfirió al, al fútbol europeo y, y terminó siendo la jugadora que es hoy en día. Y creo que, que más que, que al principio, de, a su nivel de arquera, creo, creo que lo que más destacó fue su nivel, su, su nivel de, de querer hacer cosas, de querer destacar, de querer ser la mejor. Y a pesar que tuvo las mismas dificultades que todos tuvimos, creciendo como jugadoras en Chile, logró logró estar a ese nivel internacional donde estuve la nominación de la mejor arquera del año, la mejor arquera a nivel mundial. Entonces, por, simplemente por esa razón, creo que para mí es una de mis favoritas. Oye, no, tengo me... que decir algo, muchachas, la rapidez de DJ Fakir, ahí está la foto de Carla Teja con Alex Morgan, qué guapísimas se ven las dos, lo tengo que decir. <risa> Hace harto tiempo, ah, no, no, pero como es eso, oye. Antes, ahí nos apla DJ Fakir en la muela. Oye, antes de pasar a la tanda comercial, tengo una pregunta nuevamente de Francisco Galleguillos acá en el Facebook Live de tu zona X que me, me parece bastante interesa interesante. ¿Cómo se trabaja la intensidad en Estados Unidos? Porque he visto que las jugadoras toman agua. Se van a camarín, todo lo hacen corriendo con mucha intensidad. Eso le falta a nuestro país: jugadoras que corran y no caminen cuando se les da una orden. Todo eso es más físico. ¿Cómo se trabaja eso allá? Para corroborar lo que comenta Francisco, las dos Carlas hicieron una analogía al respecto al principio del programa y Daniela también se adhirió con algunos comentarios en ese aspecto. chicas? ¿Te dejé en partido o partido? Sí. ¿Qué no más, sí, creo, que, creo que la, la mayor diferencia es verdad. Acá las niñas corren cuando cuando hay tiempo para descansar, corren a tomar agua, paran y corren de vuelta. Creo que, que eso es como una de las... Es parte de la sociedad americana. No, no desperdicia a decir Lo que te iba a decir es como cultural, más que nada. Nosotros sí, acá sí. lo vivimos en carne propia. Eh, la intensidad que también nosotros les queremos dar, pero claro, era un tiempo, entre comillas, ya, eh, agua o descanso, era como lento, ya, pues ya, pues rápido, ya, un minuto, y teníamos que estar ahí eh, chicoteando mm -hmm. como se dice en términos <risa> chiquitos, ¿no? eh, pero es algo cultural de, de las chicas, que tenemos que estar ahí como empujándolas para, para lograr esa intensidad que, que Francisco nos comenta, que eso es lo ideal. Porque si tú entras el algo... al campo, tenés que estar ahí, concentrado ¡pum! en lo que dice tu entrenador, en, en los ejercicios que tienen que hacer, entonces es término más, más culturales que, que nada. Es completamente algo cultural, acá no, no pierden ¿Sí? tiempo. Eh, acá la, los entrenamientos duran una hora y quince minutos, que lo más una hora y media. Pero es una hora y media donde estamos al 100%. Entre ir a tomar agua y volver, entre las direcciones, creo que es algo muy cultural y creo que es algo que, que tenemos que aprender como, como cultura chilena, deportiva, porque cuando llegué acá, bueno, yo quería la hora de la siesta, la hora del té, no había nada de eso. Perfecto. Perfecto. Vamos a pasar en estos momentos a saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de tu zona X, www.facebook.com/slash tu zona X, en conjunto con www.facebook.com/slash Ataque Directo Radio, en donde también pueden leer los comentarios que acabo de señalar en esta ocasión. Vamos a partir primero que todo saludando a nuestros amigos. Ahí nuestro DJ. Nuestro jefe, aquí nos pone la imagen Saludar a nuestros amigos de New print Te comento, querida Carla Que ellos son una pyme Que realizan llaveros, tazones Como vemos en pantalla Acá también te voy a mostrar uno Que es de Unión La Calera femenino Que nos hizo oh, a todo el staff Que pertenecemos al cuadro calerano Y también las muchachas, Carla tiene un reloj precisamente del cuadro De Unión La Calera Que hacen ellos y hacen también confecciones Para lo que es el tenis Así que le mandamos un cálido abrazo a los muchachos de New Lebrun, a nuestro gran amigo Eduardo Asensio, que se la juega por el fútbol femenino. Y ahí tenemos tacitas de ataque directo, tenemos llavero. Casi todo el staff de ataque directo tiene llaveros de ataque directo, valga la redundancia. Le debemos uno a la Daniela, que cuando ya volvamos de la pandemia se lo vamos a regalar. Está con nombre y apellido, así que ahí se lo vamos a tener presente. Para más información, visítalos en nubleprint o pueden escribir al WhatsApp más 569 6692 7829 También para aquellas chicas de la zona de Iquique que quieran embellecerse, hacerse un cambio estético, pueden visitar Estilista Turco, como pueden apreciar en estos momentos en las imágenes. Ahí ellos tienen más de 15 años de experiencia y realizan cortes de cabello cambios de look, también hacen eh, puestas de eh, tintura, manicure, muy muy interesante como podemos apreciar en la imagen, y lo vuelvo a reiterar, como lo he dicho en todos los programas de ataque directo Fútbol Femenino, exceptuando mi persona, Carla, Daniela, Giselle, Denise y Marisela, cuando ya los muchachos de Estilista Turco eh, vengan a Santiago tras la pandemia, van a hacerle un... Cambio de look a todas ellas sin costo alguno, así que estamos esperando eso, la promesa ya está hecha, está estipulada, y ellos se la han jugado también por el fútbol femenino, están muy interesados en eso, y lo agradecemos de todo corazón. Para mayor información, visítelos en arroba eduardo-coafor, como está saliendo en estos momentos en el GC, o pueden llamar al WhatsApp más 569-57658109. Y esta noticia que la quiero entregar a ti ahora, mi estimada Carlita Ravera, porque queremos saludar a nuestros amigos de Deportes Coru. Deportes Coru, indumentaria deportiva que en estos momentos va a ser la prenda oficial del cuadro de Unión de La Calera. Te comento, Carla, que ya están trabajando nuevamente la gente de Deportes Coru. Están trabajando de forma interna, por lo que estuve viendo en las redes sociales, y ahí ya se están moviendo para recuperar el tiempo perdido debido a esta pandemia para que ahí converses con William, porque ahí tenemos que armar la el, el armadura que van a tener las muchachas ya para la próxima temporada. Sí, buenísima noticia. Ahí estamos esperando entonces el diseño. Exactamente, Deportes Coru, 20, y confección de indumentaria deportiva, equipos, buzos, primera capa, petos, morales y gorros. Para más información, visítelos en arroba Deportes Coru o al WhatsApp más 569 99 -27 983 Y para todos aquellos que buscan la mejor agua purificada de la región metropolitana, pueden visitar a nuestros amigos de Agua Antu, como podemos apreciar ahí en la foto de Bastián. Carla, bueno, tú nos comentabas la otra vez cuando hiciste la mención de Acuantú que Bastián tuvo un rol muy importante en el estallido social. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, sí, aprovechando ahí de comentar, bueno, eh, Bastián estaba, estuvo un, un papel bastante importante en el estallido social. Él voluntariamente iba con sus aguitas, se instalaba en diversas esquinas, Hidrataba a todas las, a las personas que, que participaron en, en diversas marchas. Así que súper bien ahí en el ámbito social, que o sea, tuvo aportando con, con su agüita. Así que destacarlo también en ese sentido. Sí, ahí vamos a estar en conversaciones con la gente de Agua Antu porque. Ellos tienen delivery en estos momentos, están trabajando en esto. Tenemos una conversación pendiente con Bastián, que se la ha jugado también con nosotros. Despacho gratis por todo Santiago, recargas 3.000 pesos, cuatro recargas en adelante, 2.500 pesos. Hagan sus pedidos al Instagram, arroba aqua o al WhatsApp, más 569-4555-6740. También saludamos a nuestros amigos de Bazar Cafetero, para todos aquellos que gustan de café, ya que hace mucho frío en estos momentos pueden ahí preparar su café de grano tenemos maquinarias también que también están en los estudios de tu zona X no las podemos aprovechar todavía, ya cuando acabe esta pandemia, Fakir y todos aquellos que gustan del café podrán tomar un exquisito café en grano chocolates de cacao que también tenemos ahí guardados todo ello lo puedes encontrar en arroba.bazar.cafetero en www.bazarcafetero.com o te puedes contactar a través de las redes sociales, ya que ahí ya no están por WhatsApp en esta ocasión. Una tremenda pyme que está sacando nuestro amigo Luis. Y también si quieres adornar tu oficina o tu pieza, ahí como puedes apreciar en la imagen, pueden hacer un cuadro con granos de café. También saludamos a los amigos de Planeta 7. Planeta 7 que es una tienda virtual que vende... Elementos de entrenamiento Ya sea balones, mancuerna Patines, balones de básquetbol Y también tienen emprendimientos de escuelas de fútbol Para pequeños y también Para señoritas, así que Hay un proyecto interesante que está realizando nuestro amigo Manuel, y para mayor información Lo puedes visitar en Arroba Planeta 7 En Instagram o en www.planeta7.cl Colaboradores También del cuadro de Unión La Calera Femenino y otro de los colaboradores también del cuadro de unión de la carrera femenina, también parte de Ataque Directo, son nuestros amigos de Fucho, como pueden apreciar en estos momentos en la pantalla. Ellos son una tienda online que venden camisetas de fútbol deportivo, ya sea de jugadores como Mbappé, Lukaku, Salah, Cristiano Ronaldo, también del fútbol chileno, a nivel de selecciones, como podemos apreciar en estos momentos, y ya prontamente dentro del fútbol femenino. Para más informaciones pueden visitarlos en su Instagram, arrobafucho.scl, y en su Facebook www.facebook.com slash foodshop.scl También queremos saludar a nuestros amigos de Football Connect, ellos son una aplicación que está en Android y en iOS en donde tú puedes hacer un video de, de tu carrera, contar tus características y este video es visto por representantes ya sea de Bolivia, de Colombia, de México, también de Venezuela, de Ecuador y recientemente en países como Argentina y Chile, gentileza de nuestro gran amigo Manuel Sánchez, conductor del programa Mágico y Misterioso de Tu Zona X. Para más información, puedes visitarlos en su Instagram, arroba futbolconnect. Y para finalizar, uno de nuestros nuevos auspiciadores y aquí queremos hacerle la consulta a Carla y también a, Dan a Daniela, queremos saludar a nuestros amigos de China Walk, China Walk que tienen delivery por toda la región metropolitana y también por, eh, de Chile, y que ahí tenemos una apreciación de, del gourmet que ellos nos ofrecen. Carlita, ¿cómo estuvo el almuerzo el día de hoy? Por gentileza de China Walk. Ahí nos está mostrando. Ahí nos, ahí nos está mostrando. Muy, muy reconfortante, así que ahí llamar a todos nuestros seguidores a que pidan China Waco. Está delicioso todo, eh, a tiempo, con todas las medidas de, de higiene, así que para que. Pidan eh, su comidita, su almuerzo, su cena al momento que quieran. Así es. Y en tu caso, Daniela, ¿cómo fue ahí la experiencia con los amigos de China Walk? Eh, fue rica la comida y llegaron súper rápido. Así que tienen un, un buen servicio, comida rica y atis. Así que, <risa> <risa> <super bien. risa> Para más información pueden visitarlos en su Instagram, porque tenemos ahí el contacto gracias a nuestro compañero de Ataque Directo Tercera División, Nicolás Valenzuela, arroba China Walk, La Florida, y para más contacto vía WhatsApp, más 569-6531-4313, esos son los auspiciadores que hacen posible que Ataque Directo salga por la señal de tu zona X, agradecemos a ellos por jugársela, no solamente por el fútbol de la tercera división, sino que también por el fútbol femenino, y retomando la entrevista con Carlita Texas, sigue la, las preguntas acá, dice acá, Francisco Galleguillo dice que entonces le voy a fomentar el hábito que estaban hablando ustedes, de la exigencia cuando toman agua y después siguen corriendo y no descansando, ni relajándose, como ahí hacían la analogía a ustedes en ese sentido, <risa> Y lo otro que te quería consultar, Carla. Claro. Y lo otro que te quería consultar, Carla. ¿Cuál es tu percepción sobre el fútbol femenino nacional y también el fútbol femenino sudamericano? Creo que el fútbol femenino sudamericano es, es, en verdad, bastante bueno. Una de las cosas que, que acá en la liga de, la liga que se llama Naya, buscamos muchos jugadores de Sudamérica, tan solo por el hecho que saben jugar con los pies en vez de correr tanto. Que, por ejemplo, el equipo que salió campeón nacional el año pasado, tenía dos americanas en el equipo. Campeón nacional. Tenían dos americanas en el equipo. La diferencia era que las americanas estaban corriendo por 90 minutos, y la... la bueno, había un montón de jugadoras de Europa también, pero al final, cabo Europa y Sudamérica tienen un estilo muy parecido. Es que la jugadora de Sudamérica pasa mal la pelota, y creo que la jugadora de Sudamérica puede y creo que, espero que todos me entiendan de la mejor manera, pero creo que la jugadora de Sudamérica puede eh, ser exitosa en Estados Unidos siempre y cuando de cabeza sean muy fuertes porque es muy difícil estar acá en Estados Unidos sola, es difícil es muy difícil, yo he pasado he pasado navidades sola, año nuevo cumpleaños, no, no he pasado cinco cumpleaños en Chile y mi cumpleaños es el 18 de septiembre imagínate lo difícil que es pasar mi cumpleaños, todo su niño. No, patriota. Lo patriota. No como. No como empanadas como tres años. Hay que tener ahí, como tú dices, ser fuerte de, de, de cabeza y, y tener tu objetivo claro. Si quieres vivir esa experiencia, hay que hacerlo bien, hay que vivirlo al 100%. Así que un buen mensaje. Carla, tú tuviste la oportunidad de toparte con algunas jugadoras chilenas que se fueron también a, a probar suerte a Estados Unidos. Uh -huh. y, y, y te quería acotar otro tema, para, en el fondo para que me corrobore esa información. Eh, ¿María José Rojas jugó en esa liga, Naya, que mencionaste? Creo que la Cote jugó en Ciudad Bolívar, si no me equivoco. Creo. Sí, yo, yo recuerdo haberla visto jugar también en... No en, en la nacional la primera uh -huh. división, digamos, pero sí parece que estuvo jugando allá un tiempo. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, si uno viene a estudiar y a jugar, te miran tu historia como jugadora. Y si jugaste profesional en tu país, te quitan años de jugar en la universidad. Ajá. ¿Y Entonces, alguna chilena? ¿Te topaste con algunas chilenas ya? Por ejemplo, la mmm, Marión Bravo creo que estuvo en, también. Jugué, en... con, jugué, mi primer año jugué con Marión. En el mismo ¿Sí? equipo. ¿Sí? ¿Y qué tal la experiencia? Bien, A mí, lo bueno es que yo no, yo no sabía nada de inglés. No, nada, nada, nada. Entonces tenía Marión que me traducía todo. <risa> ah, qué bien. <risa> <risa> y cuando le, cuando le entrenaba él me retaba y yo solo miraba a Marión. Más que puta, no. La cagaste, la cagaste. Oye, sigue los posteos acá Sigue los posteos acá, nos escribe Francisco Samuel Galleguillos Dice, la Cote Roja jugó con Valentina Lefort En San Antonio, Texas Donde fueron campeonas Y acá tenemos otro posteo de Catalina Castro Aguante el fútbol femenino Y esta pregunta tengo que hacerla Me la pidieron exclusivamente La hace Benjamín Fernández Riquelme ¿Qué es lo que más extrañas de Chile, entre paréntesis, aparte de mí? ¿Qué es lo que más extraña la comida? Extraño la comida. Estoy ¿A todos tan... les pasa eso? Estoy cansada de la comida americana. qué es lo comer... más rico, ¿Qué es lo que más rico de allá? Lo más rico de acá. Mmm... La comida chatar a lo más rico acá. <risa> Sabia, <risa> es. No hay un local de hamburguesa. No, no, no, no, <risa> es increíble, Pollofito. pero acá, por ejemplo, lo que más lo que más extraño es, es las 11 tomate es lo oh. que más extraño. Por ejemplo, acá comemos el almuerzo a las 11 y media de la mañana o a las 12 comen como diabéticos y después <risa> después la comida la comen a las 5 y media, 6 de la tarde. Oh. entonces después para la cama a las 9 de la noche ya están todos acostados. Entonces, tomar té sola es demasiado aburrido. Yo casi siempre ando con mi mate, pero, pero no no hay no tengo con quién tomar té con pan. O, no, las 11. Oh, yo sé que voy a extrañar el pan con no, pan. ¿O no? El pan con palta, la lluvia, la marraqueta. ¿Y la sobretilla? No, la sobrepilla es lo mejor. Lo primero que hago cuando llego a Chile mi mamá me, me tiene eh, marraqueta con palta. Mira qué bueno. Oigan, chiquillas, ya sabéis que ya nos van quedando cinco minutitos de programa. Se nos hizo bastante corto el capítulo del día de hoy. Lo pasamos bien. Entonces tuvimos un lado emotivo, nos reímos, también ahí tuvimos un dato anecdótico, gentileza de, de, de Daniela que ahí nos comentaba al respecto sobre esta tremenda foto icónica. Eso tiene que estar en la historia del fútbol, Carla te dejas con Alex Morgan, si hay un museo del fútbol femenino esa foto tiene que estar, sí o sí. Te quería hacer una siguiente pregunta, ¿cuáles son tus planes a futuro Carla siendo entrenadora del Louisiana Women's Soccer College? Mis planes de futuro, uno de los planes que tengo es por lo menos estar entre los 25 mejores universidades de de NIA, que es la NAIA, estar entre los 25 mejores, creo que lo puedo lograr si traigo un par de sudamericana, que es lo que tengo pensado para el próximo año. Eh, pero eso, esa es mi meta de los próximos dos años, estar dentro de los 25 mejores, jugar los nacionales, que es acá es gigante, y, y después de eso poder seguir proyectándome como como, como entrenador acá en Estados Unidos. Y si es que tengo que volver, por y ya sea por, porque no tengo visa o por diferentes motivos, tengo que volver a Chile. Eh, mi, mi sueño sería poder ayudar al fútbol femenino a poder, a poder progresar y llegar a un nivel que, que creo que todas merecemos tener. Y, y ojalá poder, con mi experiencia acá en Estados Unidos, poder ayudar con eso. ¿Te gustaría Ajá. dirigir a nivel selección? Disculpa, ¿qué cosa? ¿Te gustaría dirigir a nivel de selección? Creo que creo que asumir la responsabilidad de, de dirigir a nivel de selección es gigante. Me gustaría, o yo creo que a, todo, a todos los que somos entrenadores, en algún momento de nuestra vida nos encantaría, pero, pero creo que eso es, es muy a largo plazo en este momento. No, ni siquiera lo tengo dentro de mis parámetros, porque no estoy preparado para poder, para poder asumir una, un desafío como eso. Eh, Gonzalo, Carla... Eh, Carla Ravera, les quería comentar una reflexión que estaba haciendo yo mientras estaban conversando, trataba de remontarme años atrás, años atrás, años atrás, y creo estar en lo cierto, de que Carla Carla Tejas es, además de, de exjugadora y ex seleccionada chilena, es histórica para el fútbol femenino, porque si no me equivoco, es la primera entrenadora chilena que ha podido dirigir afuera. Creo que sí. Es un super plus, o sea Carla eres pionera Gracias. Así que es tremendo honor para nosotros además tenerte en el programa Ya deberían ya deberían estarte llamando de los otros medios de comunicación para decirte No, de no, verdad, es no. súper en serio es muy, Qué buen dato, qué buen dato Daniela, qué buen dato La primera entrenadora chilena en el extranjero y sería maravilloso más adelante tenerte, por supuesto, acá en Chile... ...entrenando en cualquier equipo también a nivel selección. Eh, lo otro que te quería comentar, acá nos vuelve a escribir Francisco Galleguillos... ...dice, Fernanda Araya, al parecer, es la, es la única chilena activa jugando, creo... ...yo no lo sé, pero ella juega en Ohio, dice acá nuestro auditor... ...y también nos manda felicitaciones por el programa del día de hoy. Carlita Raver, ¿alguna pregunta finalizando con Carlita Texas? Bueno, iba como pareció en el camino de, de, de, de su proyección Ahora ya conocemos que Tiene una proyección eh, Va como de dos años Pero si tuvieras la posibilidad O te pudieses remontar eh, ¿Dónde te gustaría dirigir? Así como que sería lo, lo, lo máximo para ti Para mí creo que, creo que De nuevo, creo que dirigir una selección Es un sueño que todos tenemos Pero siendo más realista Y más más a lo que estoy viviendo ahora, mi sueño es poder dirigir una, división, una universidad división 1 acá en Estados Unidos. Espero poder conseguir eso dentro de los, en, en los siguientes 10 años, pero, pero de nuevo creo que uno, tiene que uno siempre tiene que mirar a largo plazo, pero también ir paso a paso. Y por ahora creo que, que mantenerme dentro de este, una división, división nadie, donde puedo traer muchos jugadores internacionales, es lo, que, es lo que quiero hacer, y no simplemente porque creo que son buenas, pero porque creo, quiero darle la posibilidad que yo tuve a otras jugadoras en, en países como Chile, como Argentina, Colombia, Brasil, que, que creo que no no creo que el porcentaje de jugadoras que tienen la oportunidad de poder jugar y, y tener buena educación al mismo tiempo es mínimo. Y, y, y por eso me gusta tanto mi trabajo, porque puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Súper. Perfecto. Sí, yo quería, para, para tener una idea en el trabajo actual que tienes eh, como entrenadora, eh, para poder, tú tienes que captar jugadoras, estar mirando, como a cuánto, cuántos equipos vas a, a mirar, no sé, tienes como un, un promedio y, y bueno, también saber, disculpa la ignorancia, pero eh, en el college también les ofrecen un, un sueldo me imagino las jugadoras la o las jugadoras no a las jugadoras les ofrecemos si son muy buenas les pagamos toda la educación y eso incluye la casa la alimentación y además la, la universidad si son muy muy buenas y si no tienes que pagar pero, el mínimo comparado con la educación con la educación chilena o sea, con, yo sé que la universidad en chile son extremadamente carísima comparado con, con, con lo que tiene que pagar en chile es, casi nada, entonces acá también puede trabajar, yo cuando estaba en la universidad trabajaba como, como estudiante que se llama y me ganaba como seis, no sí, seiscientos dólares al mes ¿cuánto es eso? como 500 lucas al mes por trabajar 20 horas a la semana no, no, no. por trabajar 20 horas a la semana me sentaba cuatro horas en un escritorio y, y me pagaba bien sí ¿Y, ¿Y la cantidad de equipos que te preguntaba o es relativo? O ¿Tienen un mínimo y ah, <risa> Bueno, la cantidad de equipos que voy a ver, eh, y esto creo que esto les va, a todos les va a llamar demasiada la atención, hay acá hacen torneos, ¿ok? Torneos donde los clubes o los colegios se pueden inscribir para que lo, lo, lo, los, los entrenadores vayan a ver. Y en un fin de semana vemos alrededor de 50 partidos. En, dos ¿En un fin de semana, escuché bien: 50 sí. partidos. 50 partidos. <risa> wow. Impresionante. 50 partidos. Esto es lo que es complicado, que creo que acá el sistema está más o menos mal. que Por ejemplo, porque tengo que ver tantos partidos, veo 15 minutos de un partido y me cambio de cancha. 15 minutos me eh, cambio de cancha. Entonces, si la, si la jugadora no jugó en esos 15 minutos, no la vi. ¿Tú, Carla, cuántos partidos promedio ves? Carla Rivera. No eh, mira, nosotros, bueno, generalmente cuando hemos hecho esa tarea, cuando hemos ido a, a colegio, dos o tres partidos, porque no hay tanto. Entonces, es el gran podemos problema. Que... Completo, podemos ver otro, yo creo que tres partidos máximo, si es que tenemos como esa progresión. Mira, con esta, con esta reflexión que nos acabamos de realizar de cómo se trabaja en Estados Unidos y también la perspectiva que tenemos acá en Chile en ser veedores para buscar nuevos talentos en el fútbol femenino, finalizamos este capítulo de Ataque Directo, pero antes nos escribe acá nuevamente Francisco Galleguillo, dice, ah no, dice Isabel Katzman también juega en una de las universidades de Estados Unidos en Florida Crash o algo así, dice... Nuestro auditor. Carlita Tejas, te ah, queremos dar las gracias. Efectivamente, efectivamente. Carlita Tejas, te queremos dar las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te deseamos mucho éxito en tu periplo por el Luciana Women's Soccer College. Y si tienes algunas palabras para nuestros auditores y también para las muchachas que persiguen sus sueños en el fútbol femenino nacional, por favor. No, primero que nada darle gracias a ustedes por estarme acá. Creo que, creo que lo que ustedes hacen es lo que va a hacer crecer el fútbol femenino, darle información a la gente. y Primero que nada, la gente que está escuchando, creo que, que si no, no tenemos la pasión para poder ayudar a las niñas que están dentro de eso, no vamos a llegar a ningún lado. Creo que, que viene desde todo, no tan solo las niñas que están jugando, los entrenadores que están entrenando. Viene la gente que apoya el fútbol femenino. Y finalmente a las jugadoras creo que si ustedes tienen un un motivo por el cual quieren jugar fútbol que no se les olvide cuando las cosas se, se ponen difíciles. Porque es el momento que tienen que recordar más por qué estamos jugando fútbol o por dónde quieren llegar. Las cosas no siempre son fáciles y acá en Estados Unidos no siempre ha sido fácil. Hubieron millones de momentos que me quise volver a Chile, pero también me recordé por qué, por qué vine y a dónde quería ir. Entonces en esos momentos es donde uno tiene que, que recordar de dónde uno empezó. Entonces tenemos que recordar dónde empezó el fútbol femenino en Chile, cuando no había nada, y a dónde estamos ahora. Entonces, obvio que hay que seguir mejorando, pero, pero no olvidemos de dónde empezamos y a dónde estamos ahora. Totalmente de acuerdo con lo que tú señalas, Carlita, Texas. Buenísimo. Ahora vamos a despedir a parte de las chicas superpoderosas del gol de tu zona X partiendo por nuestra capitana, Carla Radera. Carlita, un placer como siempre, nos encontramos sí. mañana. Tenemos una invitada de lujo que la vamos a estar anunciando, finalizando el programa del día de hoy. Cuídate mucho. Mañana, 22 horas, por la señal de tu zona X, nos encontramos nuevamente. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, eh, un saludo para Carla. Espero que le siga yendo espectacular, que siga tomando la mayor experiencia. Y sería eh, genial compartir esa experiencia. Que, que se dé esa oportunidad, si es que en algún momento tenga que volver a Chile... Para nosotros, en, en mi caso, con Paola también, que estamos en este proyecto que queremos mucho, que llevamos tres años, que Gonzalo también había comentado, eh, queremos mejorar, queremos aportar, queremos deja, dejar eh, un legado bastante fuerte. Y, y siento que tu experiencia en el ámbito para, para todos nosotros como profesionales aportaría bastante, porque hay muchas cosas que, que ir planteando, que ir, que ir instaurando, eh, reconociendo también nuestra cultura, ir paso a paso, así que agradecer también que haya estado acá, eh, a la Dani también un saludo por, por esa gestión, y bueno, para todos nos vemos mañana eh, en un nuevo momento de, de, de charla, de, de análisis y, y de, de, de fomento del fútbol, que es lo que queremos nosotras que vaya mejorando, que, que cuando ya pase esta pandemia eh, se vayan realizando mayores aportes, como tú lo comentabas, que se puede ahí también complementar el tema de negocios con el tema futbolístico, que ahí también haya aporte, que es lo que se necesita, los recursos. Totalmente de acuerdo contigo, Carlita Ravera. Y ahora sí, nuestra otra chica superpoderosa del gol, Dani Nueve Contreras. Daniela, un placer tenerte acá. Es, ha sido un gran aporte para nuestro programa, hay que consignarlo, y te quiero ceder el honor porque quiero que tú digas quién va a estar mañana en Ataque Directo, porque la gestión fue netamente tuya. Sí, bueno, mañana vamos a estar transmitiendo el programa con una invitada que es Alexandra Venado, ella es ex seleccionada chilena también, participó en la, como comisionada de la Copa Mundial de la FIFA en 2008 y también fue miembro honoraria de, de esta organización máxima del fútbol en representación del de fútbol femenino sudamericano. Así que esperamos conversar muchas cosas interesantes con ella y seguir andando en el fútbol femenino. Aprovecho también de despedirme de ustedes, de la gente que nos ve, que nos acompaña y también de Carla, Carla Tejas, un orgullo tenerte en el programa y ya te lo comenté como ex compañera de equipo y ahora que te veo fuera, o sea, estás dentro de las cachas ya estás más afuera <risa> pero contentísima de verdad así Línea que cuenta con nosotros para lo que sea muchas gracias sí, por supuesto está en tu casa Carla ahí de ahí en la interna vamos a compartir los contactos si no te, si no te molesta por supuesto. con la gente de Unión en la Calera para ahí poder coordinar algo Dale las gracias a DJ Fakir por la puesta en escena me imagino que para él también ha sido un día extenuante él parte temprano porque está con Upa Chalupa un programazo que tenemos en Tu Zona X y mañana en ataque directo fútbol femenino con esta tremenda invitada que nos trae Daniela que es Alexandra Venado, ex seleccionada nacional ex comisionada FIFA profesora de educación física y también otros datitos que tiene que aportarnos e Alexandra sobre su vida profesional. Por mi parte, me despido. Agradezco la tremenda sintonía que tuvimos el día de hoy a través de nuestras redes sociales. Agradezco a nuestros auspiciadores que están pendientes y apoyando el fútbol femenino en la tercera edición. Nos encontramos mañana desde las 22 horas por la señal de tu zona X. Y recuerda que sea gol. Cool. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao.